bienvenidos a esta serie de video tutoriales AVA a continuación veremos la explicación paso a paso para la instalación del programa bueno lo primero que debemos hacer es introducir el CID o memoria donde se donde se encuentran los instaladores del programa vamos a buscarlos bueno en este caso vamos a ubicarnos en la carpeta de esta memoria y observamos dos carpetas de la unidad de esta memoria extraíble Kingston y ahí vamos a encontrar dos carpetas y un archivo ejecutable es importante recordar que el ejecutable nos permitirá acceder a toda la información que deseamos de los diferentes tipos de empresas y los diferentes manuales que podemos utilizar para la instalación y configuración de nuestro programa bueno ahorita para hacer la instalación vamos a hacer doble clic aquí en esta carpeta la carpeta instaladores ya haciendo doble clic en la carpeta instaladores Observamos eh, que encontramos en la parte superior una carpeta llamada Crystal Report. Vamos a hacer doble clic en ella y luego vamos a buscar en la parte inferior el archivo setup. Hacemos doble clic en él. Le decimos que sí. Y de esta forma comenzará la instalación de nuestro programa. hacemos clic en next siguiente ahí acepto, acepto la licencia siguiente donde nos solicita el código de instalación entonces vamos a hacer lo siguiente aquí donde dice serial number vamos a hacer doble clic en él vamos a copiar este primer texto copiar y aquí pegar luego hacemos lo mismo con el segundo copiar pegar y así lo mismo con el tercero copiar y luego pegar hacemos clic en next dejamos una instalación típica le damos next otra vez next y esperamos para que el programa de instalación comience y termine esta primera parte de la instalación del programa esta operación puede tardar eh, unos minutos no se preocupe bueno eh, en ocasiones eh, no alcanzamos a observar de vez en cuando hay que mirar que no tengamos eh, más eh, opciones eh, detrás de nuestra ventana como observamos ya terminó ya está terminando la instalación y apareció este nuevo icono le vamos a hacerle clic acá simplemente le hacemos registrar después y finish ya terminando esta esta parte entonces ahora vamos a proceder vamos a regresar a la carpeta de la carpeta que estábamos manejando vamos a instaladores y vamos a comenzar a hacer la instalación de los respectivos programas vamos a comenzar con el de contabilidad le hacemos clic derecho del mouse y le decimos ejecutar como administrador le decimos que sí, le decimos siguiente si deseamos le decimos crear un icono en el escritorio le damos siguiente e instalar. Le damos omitir. Omitir. Y omitir. Y eh, cuando diga que ejecutar le vamos a quitar la opción de ejecutar. No lo vamos a ejecutar todavía y le vamos a dar finalizar. De la misma forma, vamos a hacerlo con facturación, ejecutar como administrador. Decimos que sí. Siguiente. Crear un icono de escritorio. Siguiente. Instalar. Omitir. Omitir. Y omitir. No lo ejecutamos todavía, le damos finalizar. Y lo mismo vamos a hacer con .upd, clic derecho del mouse, ejecutar como administrador, le decimos que sí. Siguiente. Instalar. Este, este sí le vamos a decir que ejecutar software. Le damos, lo dejamos seleccionado. Le damos finalizar. Y aquí simplemente aceptar, aceptar, aceptar, aceptar. Y ya quedó instalado el programa ahora antes de terminar vamos a tomar esta, este archivito que se llama punto limpia es una base de datos para que ustedes la tengan actualizada vamos a seleccionarla vamos a darle copiar vamos a ir a la unidad C si usted mira la unidad C aquí va a aparecer una carpeta llamada punto software entonces vamos a darle doble clic en punto software ya el programa está instalado simplemente vamos a darle doble clic en base de datos y vamos a darle control B o pegar para pegar esta base de datos llamada punto limpia ahora simplemente vamos a cerrar y ahorita vamos a hacer un procedimiento muy sencillo vamos a hacer si ustedes observan aparecieron estos dos programas este que es punto facturación y este otro que es punto contabilidad que aparece por aquí por acá no lo veo mira acá está punto contabilidad entonces vamos a hacerle a los dos clic derecho del mouse vamos a darle propiedades vamos a repetirlo para que lo vean clic derecho del mouse luego vamos a darle propiedades aquí en compatibilidad vamos a decirle que ejecute este programa como administrador le vamos a aceptar lo mismo con el otro clic derecho del mouse eh, clic derecho del mouse propiedades en compatibilidad que ejecute como administrador y le damos a aceptar si ustedes desean que los iconos aparezcan en la barra entonces simplemente le hacen clic derecho del mouse y le dicen anclar a la barra de tareas y ya lo vemos acá le damos clic derecho al mouse y le damos aquí anclar a la barra de tareas ya tenemos entonces los dos programas en nuestra barra de tareas bueno entonces ahora vamos a hacer clic en el botón de facturación le vamos a decir que sí le vamos a dar aceptar siempre la clave inicialmente es admin y simplemente no tiene contraseña inicialmente la primera vez nomás tendremos que hacerle clic acá en el botón de la, de, de la flechita para seleccionar la base de datos que vamos a utilizar le hacemos clic en el botón de abrir es la primera y única vez que vamos a trabajar así le damos en C buscamos punto software base de datos y aquí vamos a encontrar eh, punto limpia que fue la que copiamos ahorita y le damos a abrir y le damos a aceptar dice que la versión actual de la es de, de mayor del sistema no hay ningún problema la vamos a aceptar y ya quedaría eh, funcionando ahora ya terminando este proceso de instalación eh, en ocasiones aparece un mensaje para que configuremos eh, eh, la, el sistema eh, cuando nos salga una ventana una herramienta eh, en la parte de licencia si nos sale esa licencia entonces simplemente lo que vamos a hacer clic en el botón estudiantil le damos clic en el botón estudiantil para que el programa nos deje funcionar sin ningún inconveniente entonces simplemente cuando nos aparezca licencia de funcionamiento hacemos clic en estudiantil y él automáticamente nos va a dejar pasar sin ningún problema cuando ya estemos en el sistema lo primero que vamos a hacer es clic en la casita que se llama la opción de empresa vamos a repetirlo hacemos clic acá en la casita en la opción de empresa y aquí vamos a configurar nuestro equipo para que deje trabajar adecuadamente la configuración regional entonces vamos a darle clic acá donde dice configuración regional luego de eso en la parte de configuración aparecen varias opciones entre ellas aquí abajita hay una opción que dice configuración adicional le damos configuración adicional y le vamos a pedir siempre que el, o sea si está en coma si está sin coma le vamos a cambiar la coma por un punto en el símbolo decimal y en el, y en el símbolo de separación de miles le vamos a colocar una coma entonces símbolo decimal punto y el símbolo de separación de miles coma así lo mismo le vamos a aplicar así lo mismo hacemos en moneda miramos entonces símbolo decimal punto símbolo de separación de miles coma, vamos a darle a aceptar, aceptar y salir y ya con eso hemos eh, terminado el proceso de instalación de nuestro programa y configurado nuestro equipo para que funcione adecuadamente, espero que hayan disfrutado de este video tutorial y que disfruten al máximo en su empresa la utilización de esta poderosa herramienta de gestión, muchas gracias. Feel my heart anymore. No in the morning. the door. I wonder if I wonder if